Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad, eh, nuevamente darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas a pesar de la pandemia, de la contingencia, de todas, eh, todas las situaciones difíciles que hemos vivido en ese tiempo invernal, pues gloria a Dios tenemos nuestros alejandrinos con salud, con vida, eh, también sabemos que hay personas que se encuentran eh, con COVID, a todas las familias nuestra solidaridad y recuerden que siempre pueden contar con el esta alcaldesa, con un equipo de trabajo, hoy quiero contarles precisamente de un proyecto y un proceso que hemos venido adelantando y es darle cumplimiento a todas las jornadas de acuerdo y los pactos que firmamos con el gobernador. Mañana vamos a realizar una jornada para mejorar 250 fachadas de nuestro municipio. Como pueden observar, tenemos entonces acá los implementos y elementos para llevar a cabo eh, la jornada del día de mañana. invitación a la comunidad para que se vincule eh, nuestro equipo de trabajo Unidos por Alejandría Construyendo Territorio van a estar todos nuestros funcionarios, empleados, eh, desarrollando y acompañando toda esta actividad. También vamos a tener acompañ acompañamiento por parte de VIVA porque recuerden que este proyecto se hace eh, un convenio en donde eh, VIVA pone unos recursos, el municipio pone unos recursos. Listo. Un proyecto muy maravilloso lo que piensen en embellecer en, en en las calles así primordialmente con, con los frentes de él. bien Yo soy uno que dentro a colaborar en lo que me toque. Qué bien. ¿Y es sí. qué color usted eligió para pintar la casa? No, lo blanquito, como siempre. Sí. Y a mí me gustaba la pintura blanca que son 250 y como ustedes pueden ver pues los tenemos acá separados en donde pues contienen la pintura y todos los elementos para trabajar ustedes mira acá de pronto para que veamos como un kit eh, un kit de lo que se está dando y lo que se les va a entregar a ellos y lo que se tiene pues como organizado cierto comunidad alejandrina, quiero contarles eh, que nos dieron la oportunidad de escoger una vivienda para pintarla internamente y escogimos eh, la vivienda de Rodrigo y José quiero contarles que los sectores que se van a mejorar entonces serían el sector la calle San Rafael el, el sector La Bomba sector La Escuela el sector eh, de la salida para eh, Santo Domingo por el cementerio el sector calle La Cruz Vamos a ver entonces estas casas y estas fachadas hermosas y yo sé que va a dar muy buen resultado. Un abrazo, que Dios los bendiga, se cuidan.